En el hecho registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís resultó herida de varias estocadas y Dali Rodríguez Tejada, al ser cuestionada, narra lo sucedido. Sí, ¿qué pasa? Yo veo a este hombre que viene con, con esta vaina, aquí, una pañoleta y el cuchillo, pero yo en ningún momento, yo lo conozco. Ella, sí, aunque él se pusiera la pañoleta, se, sí. ¿Pero qué te dijo él? ¿Cómo, ¿Qué te dijo él a primero? ¿Cómo pasó todo? ¿Por Nada, él... él me entró a, puñet... a puñalar. ¿A machetazo. Sí, me entró a puñalar. Entonces, podía pues, decir, eso fue por la ponchera que tú le vendiste a fulano. ¿Él te acusa de tú robarle una ponchera? Ay, no sé sí, si fue a acusarme de robarle la ponchera, no sé, pero yo sé que me dijo así. Tú te estoy diciendo la verdad como es tanta. Entonces, ¿eh? ¿después que te hizo eso? ¿Qué pasó? Dígame. No, yo me mandé porque él quería hacer, él quería hacer y siguió dándome, tirándome yo yo, suerte que yo hallé. Vivió una amiga mía seca y yo, lo, yo la llamé y ahí, ahí se fue... Eso fue, don, fue en 2012. Yo voy al gatón de línea bajando. Wow. ¿Qué tú se puede ver arriba. ¿A qué tú te dedicas, mujer? ¿Qué tú haces? Bueno, yo brillo caidero, yo, yo, yo, yo, yo lavo, yo hago esto, yo caigo agua. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Giovanni Cordero, NTN.